Para Jonathan Rodelo, el amigo de todos Es que ya lo quiere Y no le guardo rencor A la que de mí se aleja Porque ellas tienen el don De entregar lo que uno quiere Ellas nos brindan amor Y nos llenan de placeres Corazón, soy el que de donde ustedes, soy el que de donde ustedes les digo de corazón, les digo de corazón, ay yo soy el que las consiente. Zambrano, naciste para servir. Mi querido Y bellezas diferentes, por eso le doy amor, ya sea flaca, gorda o bajita. A mí, cuando una mujer se la pasa por mi lado, le ofrezco lo más bonito que siente mi corazón. No importa el color de piel, yo le lanzo una sonrisa. Porque un hombre sin mujer, ahí se le complica la vida y la que se deje querer. En mi consentida, y la que se dejé querer, se convierte en mi consentida, se convierte en mi consentida, la que se dejé querer, la que se dejé querer, se convierte en mi Se las dejo ahí, te las dejo. Ahí.